Entonces vamos al siguiente participante que es Zadagüeva. Zadagüeva, seguramente. ¿Cómo? Sadagueva. Ah, anda. Sada Exactamente. Ya, ya está la imagen en, en la pantalla, ¿verdad? Ya. Pues mira, yo, yo digo que Sadagueva está perfecto. Es, un, es un, un atuendo típicamente de joven, de chaval, de escuela, de universidad trae tra un, un suéter preppy su playera blanca, esa es perfecta, es una playera sin estampados, sin patrones y sin marca por fuera, o está sea, muy bien hecho su, su, su combinación, una combinación exacta para el día y para sus actividades cotidianas tipo escuela o tu, tipo el primer trabajo que no, que no requiera un código de vestimenta determinado, el suéter está perfecto, la playera perfecta, el color de los jeans es un color de jeans para día, Ojo, porque si quisieran usar un jean para noche o para un evento más formal, tendría que ser de color índigo o de color negro. Los azules claros, los colores claritos de los jeans, son nada más para día y para cosas que no sean formales. Bien, eso es todo lo que puedo decirle, pero por lo demás, su atuendo está perfecto. Perfecto. Mira, David Martínez te dice, Saludos Don Richard, me acabo de integrar a la transmisión. Por usted me aprendí, me aprendí a atar la corbata. Ah, pues qué bien, felicidades. Qué bueno, y además, no te claro. Ahorita no podemos usar corbata por disposición oficial, ¿eh? No te vayan a multar o te la a caer, no te dejen pasar a algún lado por traer corbata. Pero la verdad es que la corbata siempre jugará un papel protagónico y siempre nos va a distinguir particularmente porque ya mucha, muchos hombres deciden no usar corbata. Son muchísimos los que prefieren no usar corbata. Si nosotros usamos corbata, nos pues vamos a distinguir de una mayoría que no quiere usar corbata, y ese es un punto a favor. So, particularmente si la corbata está bien elegida, es fina y está bien hecho de nudo. Ok, mira, Seba, Seba Helves te pregunta si este. qué libros le recomiendas, pero aprovechando su pregunta, vamos a mencionar que esta semana en Cripicracia hablamos de. Algunos cuentos de terror clásicos, de escritores clásicos, como Alan Poe. O... Y algunos... Claro, claro sí. Seba, mira, entra Cripicracia, porque en Kripicracia tenemos recomendaciones de lecturas interesantes, entretenidas, sobre todo las de terror, lo que tipo de Alan Poe, la verdad son buenas, buenas lecturas, que además, como manejan muy bien el lenguaje esos escritores, vas a aprender a tener un lenguaje más fluido y un mejor vocabulario. Pero, eh, ¿qué te puedo recomendar? Si te gustan las novelas de aventuras, lea a Pérez Reverte. En, eh, a lo mejor viste La Reina del Sur en la televisión, bueno, la novela es de Pérez Reverte y es mucho mejor que la, que, que la, que la teleserie, ¿eh? Y además hay muchos libros de él que son excelentes, todos el de de la Triste, estos eh, el, el de... El puente de los asesinos es una intriga de la del siglo XV y XVI. Muy interesante, muy bien hecha. Son, son novelas masculinas, son novelas para hombres. Sí, los temas son muy masculinos. Igual, de Pérez Reverte está esta serie de Falcó, Eva y Sabotaje, que es acerca de todo lo ocurrido durante la guerra civil española, cómo se traicionaron, cómo, cómo vendían informes, cómo era el espionaje... ¿Y cómo se manejaba el dinero, el dinero fuera del presupuesto? De veras es muy interesante ese tipo de lecturas, que además está todo magistralmente escrito, porque Pedro Reverte fue un corresponsal de guerra. Pues obviamente le chillaron las balas junto a la oreja. Siempre que estaba haciendo reportajes, le tocó estar en la línea de fuego y en la trinchera. De manera que sabe muy bien de qué está hablando. Ahí sí, ese es un autor... Que te puedo recomendar ampliamente si te gustan los libros de aventuras. Ahora, si quieres una lectura de primera clase, Shakespeare. No hay otro que sea mejor. Créeme, no hay mejor escritor que Shakespeare. Okay. Tal vez. Juan Rulfo, pero no, no, no, no, no. Como Shakespeare, no hay dos. Y, y de México, pues te puedo decir que tienes que leer Pedro Paramo. Le tienes que leer. Ese es de Juan Rulfo y eso es de lo mejor que ha escrito en México. Okay. Eso es lo que te recomendar por lo pronto, pero si quieres más ya sabes cómo, cómo contactarme en estilocracia.com en estilo y estoy para servirte. Ok, y también, mira, en Infocracia cada semana publicamos un artículo nuevo que nos llama la atención de análisis de, de la sociedad o de la realidad, de académicos, científicos, y pues te resumimos ahí varios artículos cada semana. Ojalá te puedas asomar. Okay. También pueden, pueden muy bien consultar Hipocracia, que es otro, otro canal nuestro, donde hacemos sugerencias de temas porque los vamos revisando. Y además también vamos a tener audiolibros. Y si nosotros vamos a leer los libros, los vamos a resumir y se los vamos a narrar para que no... Porque muchas veces no tienen tiempo de, de leer. Nosotros sí tenemos tiempo porque no dormimos. A ver, dormimos cuatro horas al día. Entonces sí nos da tiempo de, de hacer lecturas. Los vamos a leer para ustedes, los vamos a resumir se los vamos a dar en calidad de audiolibros. Eso estén muy al pendientes porque van a estar en la tienda de Estilocracia, que es estilocracia.com. Ahí pueden entrar y encontrarlos ya que los tengamos unidos. Pero por lo pronto en Infocracia pueden escuchar temas que les van a enriquecer su acervo cultural y que les va a dar a ustedes temas para conversar ampliamente con quien sea. Exacto. Mira, L. Martínez... Este, está conectado y nos saluda él, él siempre está participando Y saludándonos en el canal Saludos, L. Martínez La Martínez, perdón. perdón Es La Martínez, perdón O La Martínez, no sé cómo la Martín. La, Martín. Sí, la, la Martín sí lo conozco perfectamente <ríe> Ok De hecho nos saludamos siempre con mucho gusto Bueno, ok, vamos a analizar El siguiente, que es el Outfit 10 De Alan Hidalgo Alan Hidalgo Miren Ahí tienen ustedes la, la foto. Yo a Alan Hidalgo le, le dije que... Le dije en primer lugar que menos es más. Y les voy a decir por qué. Primero, porque una camisa negra le roba protagonismo a todo. Pero si a una camisa negra le suman una corbata demasiado vistosa, un pisacorbatas, corbatas, un fistol en la solapa y la pluma insertada en el bolsillo del, del pañuelo eso ya es demasiado o ya, ya es mucho de todos modos, de, incluso dando si, se, si ven la mezcla de colores también es como mucho y yo creo que hay que hacer como protagónica una sola prenda o la camisa, o la corbata o el saco, y no deben competir entre sí las prendas y mucho menos los complementos y los accesorios esos son complementos ¿no? no pueden jugar papeles protagónicos y en este caso en el caso de Alan sí me permití decirle que y sugerirle que primero las camisas negras por sí mismas ya son una declaración de estilo y no deben mezclarse con tantos colores y no deben mezclarse con corbata. de hecho la camisa negra es mejor usarla incluso sin, sin, tra sin saco, en todo caso mejor con una chamarra biker o una, una chamarra bomber de cuero o, o, de, o de algodón o una de mezclilla negra pero que sea la camisa negra la protagonista sin que haya una corbata y haya ningún otro complemento que distraiga, porque ya de por sí la camisa negra jala la vista la jala y la fija y en este caso no pues sí, si la camisa iba a ser la protagonista ya no lo fue pero tampoco lo es ninguna de las otras prendas, ni tampoco los complementos ni los accesorios si sí les sugerí que... deberás considerar que menos... siempre será más... y perfecto. también se lo recomiendo a ustedes... ok, perfecto, vamos con el último... que es... Einar.07 exacto... no tiene problema... Einar está, está exacto en todo, incluso... el remangado de la camisa, que es algo que de veras... importa mucho... la forma de remangarse la camisa... es muy importante, un hombre con estilo... La remanga tal como se ve en esta imagen. El reloj está perfecto, los tirantes también. Si se fijan, trae tirantes, pero no trae cinturón. Así es como se deben usar los tirantes. Cuando se traen tirantes, cuando se usan tirantes, no se usa ah. cinturón. Esa es una regla que nunca se debe romper. Y lo que trae es perfecto y además, como ya lo dije y lo voy a decir nuevamente, una camisa blanca siempre será una apuesta muy segura, traigan lo que traigan, perfecto, pues creo que ya eso es todo Ricardo, no sé si quieres decir pues sí, algo bien. más o ya terminamos, ya terminamos, les agradezco muchísimo su visita a Martín, gusto en verte y espero que nos veamos próximamente, ya estaremos subiéndoles charlas eh, charlas de la cafetería de Estilocracia, subimos dos y a veces tres por semana, porque eso es para platicar entre ustedes y yo, esa sí es una plática personal mía con ustedes. Y, y sí me gusta que estemos ahí porque la conversación es amable, fluye bien, y siempre andamos tocando temas interesantes de alguna manera. Espero verlos pronto y espero verlos en el canal. Y muchísimas gracias por su visita. Que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Amigo, ¿te gusta la literatura?